hola, hola amigos, bienvenidos un domingo más al canal bueno cuenta qué estás haciendo Paula, ya que vas a presentar el vlog dale caña nos encontramos en la bonita isla de Tenerife una vez más estamos bueno, en Tenerife con Paulita y con Nachito el profe de surf. Vamos allá, vamos el, allá. El profito de surf. Que de hecho, tiene vídeos en YouTube muy buenos explicando, explicando técnica que necesitamos un poquito nosotros. Yo me los veo todos los días. Mirad las olas. No es lo más ordenado que he visto en mi vida. Y está medio grande, eh. Guau, wow, imagínate coger la derecha que está ya súper al fondo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, va? Nachito? La izquierda esa que hay ahí en la mitad de la playa. Yo creo que es la más factible. A ti, allí? izquierda, bien, ¿no? Claro. ¿Eh? Y para practicar lo Left mismo, lovers. Lo que hemos Left estado viendo. Lovers. Vamos a meternos ahí, a ver qué tal. Y disfrutar de ese calorcito que tenemos aquí, mi niño Hace un el, cambio, ¿eh? Estamos en marzo, hace calorcito, se está a gusto Las canarias... Está muy mal el acento Ese acento es muy mejorable, sí Las cosas como son Les encanta a los canarios decir que lo hago mal, mentira <risa> Es que ese acento del hierro, por eso no, no lo tenéis muy pillado Vamos al agua Vamos para el agua Uh, vaya torta que me acabo de dar. A continuación, Paula al aparato. Hay que aprovechar y atardecer. ¿Cómo va el enfoque, Paula? Sí, mira. Estoy aprendiendo chicos a enfocar. Fotones, a ver, fotones. Fue, fue, fue. No, estás muy cercanas, lo siento. Fotones, no creo que se vean muy bien, pero fotones. ¿Qué? Seguidnos en Instagram y las veréis. El surfing ha sido bastante más duro de lo que esperábamos. Ha sido un gimnasio hemos estado remando como animales. Mucha Habla corriente, de muchas de olas. Y Paola nos ha metido para variar. Y Nachito, todas las escenas que hay visto de GoPro son de Nachito porque él sí que tenía nivel para estar ahí. Llegado otro día más en Tenerife, estoy harto de que las playas estén tan llenas de gente por aquí. Es increíble, eh. Y además, ¿Y además? bolitas por detrás. Oh, mira que mira, mira, mira. Uh. De la izquierda, esa, eh. Hostia, hostia, poca broma. Son buenas, eh. Mira, mira. Algo hay, No tú, tú, tú. para el agua hoy no hay muy buenas condiciones pero vamos a ver un par de revolcones guapos <risa> Soy Alex. ¿En serio? Sí. ¿Has caído? Ha sido? 20 minutos, estoy muerto. ¿Sí? Lilla, primera revolcada de mi vida, Alex. He salido en plan... Oh, oh, por fin. ¿En serio? Sí, estaba ahí, todo reventado de remar, no sé qué. cojo una ola, me caigo y me revuelca, que flipas. ¿Qué habrá ¿Qué sido? 10 segundos como mucho. Está reventadísimo. La primera que he cogido no está mal. Por aquí no lo estamos pasando mal. ¿Qué habéis hecho? <risa> Devamos Quiero volver a china y no sé cómo hacerlo. Cuidado. Puede hacer oh. tu voice. Eh? ¡Chao! Oh. ¡Qué mierda! mierda! ¡Qué mierda! mierda! Oh, no one you know I mean it, <laughs> but it's hard sometimes to breathe in on no, the no. Oh, oh. palaces no. and <laughs> All I want is yeah. to wake up in the morning. Yeah, on no. no. the sea. No. don't yeah. yeah. you don't belong. <laughs> You don't You yeah, Dale. Dale una. ¡Hostia! Uh, ¡Te has matado, bro! ¡Te has matado! <risa> ¡ Pásela, pásela. Está tranquilo ahí Ya está, ya está tranquilo, tranquilo. Estamos vivos, Sony. Me dando un uh agua Hay -huh. mucha eh, agua Son muy guapos eh. ¿Qué hola? Mi niño. Oh, eh. ¡Qué full! ¡Qué renta! Fue <risa> un treno, eh. De fuera. <risa> ¿Pensaba que íbamos a morir? Sí. ¿Hemos muerto?